Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Luna en casa, 7 en los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Y vamos completando el zodíaco. Bueno, vamos como está, ahí lo estás viendo en el dibujito. En el dibujito, en el mapa astral, habla bien, Cheiro. Ay, estoy, cuando grabo todos los videos, todos juntos, me pasan estas cosas. Bueno, perdón. En el mapa astral estás viendo la luna en la casa 7, la casa 7 en cáncer y la luna también en cáncer. Entonces, para la luna en casa 7, tres palabras claves... Eh, influenciables, sofocantes, desequilibrados. Para la casa 7, en cáncer, amoroso, cambiante, protector. Para la luna, en cáncer, protector, sensible, intuitivo. Y o en sombras, hipersensible, vulnerable e inestable. Bien, ahora, si agarramos palabras claves de estas tres, combinaciones que podemos hacer de estas combinaciones que podemos hacer entre las tres cosas ¿sí? podemos decir como lo escribió Mildred Peraza astróloga certificada por el CAF por el Centro Aprender Astrología Fácilmente esto, nuestro portal patagoniastral.com eh, podríamos estar hablando de una persona que tiende a no tener equilibrio por ser tan cambiante e inestable. Ahora bien, luna en casa 7, influenciable, sofocante y desequilibrado. Pero si esa casa 7, en vez de estar en cáncer como antes, estuviera en escorpio, son magnéticos, posesivos, pasionales. Y si esa luna en escorpio estuviera... Eh, si esa luna estuviera en Escorpio en vez de estar en cáncer, sería emocional, sanador, íntimo, apegado, manipulación, pereza. Por lo que podríamos estar hablando de una persona muy emocional y posesiva que puede llegar a sofocar a su pareja. Por ejemplo, ahora bien, luna en casa 7, influenciable, sofocante, desequilibrado. Pero si esa casa 7 está en Pisces compasivos, artísticos, espirituales y si esa luna está en Pisces intuitivo, idealista, hipersensible depresivo, vulnerable victimización o autovictimización, sí, podríamos estar hablando de una persona muy compasiva e hipersensible razones por las cuales también suele ser muy influenciable bueno con esto terminamos la clase de hoy, el día de hoy. Espero que tengan un día maravilloso. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den clic a la campanita, a que le den like al video, a que me dejen un comentario, a que lo compartan con sus amigos, con su familia, con todo el mundo, para que todos podamos aprender esta maravillosa herramienta de autoconocimiento y autodesarrollo personal que es la astrología, siempre recordándoles que los astros inclinan pero no obligan. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? ¡Claro que sí! Como todos los días. ¡Chao! ¡Hasta mañana!